En este momento nos encontramos al lado de Willy Lugo, eh, quien se le adjudica y quien también se encuentra herido en el cuello de haberle propinado eh, las puñaladas a su ex pareja, eh, Soribel. Willy, ¿cómo cuidó todo Willy? Yo estaba en mi casa, ella me dijo que la atendiera el niño porque tengamos un niño. Y ella salió a las 5 de la tarde y yo estaba dando los papás míos. Ella fue, y me llamó y fue, y me buscó para que la atendiera en la casa de ella. Y luego volvió y se fue y yo le dije que llegara como a las diez y media porque no llegara tarde. Llegó a las dos y pico de la noche. Parece que estaba bebiendo y llegó media pasada de yo no sé de qué. Y desde que llegó, porque yo le reclamé, empezó a me voló encima y agarró un cuchillo que hay allá. Y me la, me la llegó ahí como yo pude quitar y se lo también la corté porque imagínense tiempo tienen, tenían ustedes separados? Tengamos como un año y pico. Pero... Un año y pico. Ella dice, bueno, dice su, su madre principalmente que en otras ocasiones tú también había intentado matarla. No, yo simplemente iba a buscar el niño y ella a veces no me lo quería dar y cosas. Lo que pasa es que su madre nunca quería saber de mí, siempre sin ver la cosa y si, si dice lo que ella quiera. Y eso entonces de asedio y que tú quería obligarla a que volviera contigo, eso es cierto. No, eso es mentira. Eso es mentira entonces. Sí, porque yo fui hasta a ponerme una vez de alejamiento y teníamos que ir al a jugador de papá para, para ver cómo íbamos a quedar con el niño y ya tampoco fue porque lo dejamos así, Estábamos, nos veíamos así. Según los reportes, Willy, ella tiene 28 puñaladas en el cuerpo. ¿Cómo, cómo se produjo todo esto entonces? Eso fue en el Fuerza ahí ella me cortó y yo la corté también. Me cortó dónde a ti? Me cortó ahí, me dio tres puñaladas ahí. ...y por este lado otra... ...¿cuántas tuvieron cinco. cinco... ...¿dónde ocurrió eso? ...en Sánchez Libertad... Bueno, ...ahí están las declaraciones entonces de Willy Lugo... ...Willy Lugo que repito quien en, en el día de hoy... Eh, ...en un tercado, ...en una discusión con su ex pareja... Eh, ...ambos se hirieron con estocadas... Y ya ustedes escucharon las declaraciones de Willy, su versión de lo ocurrido.